Lo prometí, prometí que iba a traerles un video de juegos Q3 en Scratch. No me quiero copiar de Jasper por las dudas, porque no quiero que me vengan los fans de Jasper, Aguinho y otros devs. Así que, aquí está la intro de mis mejores juegos Q3 hechos en Scratch. Debo admitir que me siento orgulloso por cómo programé los juegos Porque básicamente les hice mecánicas Mecánicas de cualquier cosa Y sonidos con el micrófono Y también música Y no son buenas canciones Pero bueno Empecemos por el primer juego El cual será un juego basado de asustar Asustarte a ti mismo con putos monstruos que te saldrán de la puta nada ya sabes. Creo que ya es obvio. Es un juego que está inspirado en la obra maestra Finance Freddy's de Scott Couto. Y los animatrónicos que están por ver son básicamente los principales. Si te salta un animatrónico, te mueres. Y si te salta el morado... Con, bueno, con ojos morados y negro, te hace un jumpscare, pero también desbloquea un botón en el menú principal, el de tapes. No voy a decir más, simplemente eso. Les daré una pista con un diálogo para que puedan saber cuál es el próximo. Por favor, hunde ese barco. Este juego, a diferencia de otros juegos, no tiene música y, por ende, es un juego mudo. A excepción de que tiene sonidos. Pero para hacerles un resumen de este juego, tienes que dispararle a barcos, fragatas, portaaviones y aviones. Planeo añadir más tipos de barcos y helicópteros. Pero no tengo ideas. Me podrían sugerir, de hecho, un barco que sería básicamente muy fácil de añadir. Porque simplemente es crear una variable para estos, que por cada toque que le hagas, se saca un punto de vida y cuando llega a cero, ¡pum! Explota. Explota. Yo creo que fue muy detallado, pero juro que esa mina que está ahí todavía no le añadí funciones. Sí la añadí, pero no están en el juego. Están en secreto las funciones. Solo yo sé cuáles son. El último juego que les quiero mostrar es básicamente un juego bastante conocido por mi audiencia. Casi ni conocido. Pero está basado en Cuphead. Esta música que añaden de fondo es la que yo hice. En este juego es la primera vez que hice música para un juego me siento orgulloso también me sentí orgulloso de cómo hice el sistema de disparos la primera batalla que es esta es la del el circo el segundo que es este es el jefe secreto no les digo cómo lo encuentran háganlo ustedes flojos Es el tercero, que es Víctor Volcano. Sí, tienen nombres. Después les digo cómo se llama cada uno de los jefes porque sería una eternidad. Y juro que no querrían saberlo. El tercero es básicamente Ian Ice. Juro que hay bastantes rimas aquí. Y bueno, el cuarto es Play Don Literalmente... Dice algo que tuviera las mismas iniciales. Pero el jefe final se llama Final Boss. ¿Jefe final? Tan simple y perezoso. Y por cierto, las marcas que tira son Chetos y Luis. Chetos y Luis. Lo cual puedes pronunciarlo como Lays y Chitos. ¿Por qué no puse las marcas originales? Bueno, es una cuestión muy fácil llamada. ¡Presupuesto! Y si derrota a sus cuatro fases. ¡Arco! Bonito SMR, ¿no? Como han podido notar en el proyecto del video, he mejorado bastante mis habilidades. Y la verdad es que me sorprendo a mí misma. Cada vez estoy más y más obsesionado con los videojuegos. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final, gracias por los 200 suscriptores y les dejo unas palabras.